Me voy a tener que arrepentir de haberos dado un formulario para dejarme preguntas para el podcast, porque la que me ha tocado esta semana es de nota. En este episodio hablamos de cómo lograr que Instagram sea una plataforma que haga crecer tu negocio. ¡Empezamos! Esto es Contenidos Creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y aquí estoy una semana más dispuesta a inspirarte hablando de estrategia de contenidos y marca personal, siempre desde un punto de vista creativo. Esta semana el episodio surge a partir de la pregunta de una oyente. Como bien sabrás, tienes un formulario a tu disposición para dejarme tus preguntas y que yo las responda en el podcast. Así que este es un episodio de Pregúntale a Mer. Y en este Pregúntale a Mer hablamos de cómo crecer en Instagram si tienes un negocio y partes casi de cero. Vamos, una pregunta complicadita, cada vez me lo ponéis más difícil. Venga, pues esta semana respondemos a la pregunta de Patricia. Hola Mer, soy Patricia. Quiero decirte que me encantan tus contenidos y me ayudan un montón. Te cuento que hace unos meses que me he centrado más en Instagram. Mi negocio tiene poco tiempo y sentía que más redes era demasiado. Pero me cuesta mucho hacer que mi negocio crezca en Instagram. ¿Nos das un consejo a las que empezamos casi de cero? Un abrazo, Patricia. ¿Conseguirá resolver esta pregunta que le han hecho? Lo veremos en la segunda parte del podcast. ¡Hola, Patricia! Tengo que decirte que esta vez me lo has puesto un poco difícil porque has hecho yo creo que la pregunta del millón. Me estás pidiendo el santo grial de las personas que nos dedicamos a la estrategia en Instagram. Voy a intentar responderte lo mejor posible y ayudarte lo máximo, aunque la verdad es que normalmente prefiero revisar vuestra cuenta y daros consejos personalizados para vuestro negocio y vuestro público. Pero bueno, sí que puedo darte algunas pautas aplicables a casi todo el mundo, que así espero que no solo te sirvan a ti, sino que sirvan a todas las demás personas que están escuchando este podcast en este momento. Uh -huh. Así que antes de seguir, voy a pedirte que te suscribas si no lo has hecho ya, que active las notificaciones para así no perderte ningún episodio. Yo la verdad es que te entiendo muy bien, porque mi historia es similar a la tuya. Yo no daba abasto con otras redes y decidí centrar mi estrategia en Instagram. Pero no era nada fácil. Era noviembre de 2019 y yo tenía 189 seguidores en Instagram y cero conocimientos sobre esta red social. Me abrumaba la cantidad de formatos disponibles y eso que no existían las guías ni los reels y no sabía bien para qué usar cada uno. Y el concepto de Stories no lo pillaba del todo. Así que bueno, decidí aprender todo lo que pudiera y me apunté a formaciones, vi vídeos de YouTube, de todo. Y encontraba mucho sobre cómo usar Instagram o sobre cómo crear contenidos chulos para cada formato. Pero lo que encontraba sobre estrategia o era contradictorio o no tenía sentido o eran simplemente truquitos que no servían para gran cosa. Así que me tocó aprender por mí misma. Empecé a notar resultados un par de meses más tarde. Empezaba a vender, pero aún no lo suficiente. Pero fue una pista de que iba por buen camino. Así que seguí aprendiendo y analizando hasta que di con un buen sistema, que es el que sigo utilizando hoy. Pero no me lío más con mi historia y voy a por tu pregunta, Patricia. Y la verdad es que antes de meterme a fondo en esa pregunta tendría que saber qué es exactamente para ti eso de crecer en Instagram como negocio. Porque quiero que sepas que, al menos desde mi punto de vista, crecer en Instagram si tienes un negocio no es llegar a un determinado número de seguidores, porque esto solo es un factor más que mide tu crecimiento. Tampoco es tener un determinado número de visualizaciones de tus Reels, por ejemplo, uh -uh. porque tú tienes un negocio, no un club de fans. Así que para mí crecer en Instagram como negocio es mejorar la repercusión de las noticias de tu negocio y conseguir más leads y más ventas. Wow. Un negocio puede funcionar muy bien con un número de seguidores modesto. Así de claro. Y ahora que he dejado eso todo lo claro que he podido, voy a contarte qué pasos te recomendaría yo ir dando para empezar con buen pie y crecer como negocio en Instagram. Lo primero, algo que mucha gente se salta y que desde mi punto de vista es importantísimo, es esencial, la claridad de lo que comunicas. Oh, yeah. Tienes que revisar ¿Qué mensaje estás transmitiendo a tu público, por pequeño que sea, ese público que estás intentando hacer crecer poco a poco? ¿Y cómo le comunicas aquello que le estás diciendo? porque al final estás transmitiendo mucho más de lo que tú crees. Es importante que revises cuál es tu manera de hablar, cómo defines lo que haces, qué expresiones estás utilizando, qué filosofía se puede leer detrás de tus posts, cuál es la apariencia visual, si tiene coherencia con tu manera de expresarte verbalmente y qué quieres expresar con ambas, con la imagen y con las palabras. Además, para que tu mensaje se transmita con claridad, también sería interesante que te aseguraras de que tienes un perfil optimizado. ¿Eh? Hay personas que se obsesionan con la organización de su feed, con que sea estéticamente bonito, y no se dan cuenta de cuál es la auténtica función de ese perfil tuyo en la red social. A tu perfil va tu público en dos ocasiones diferentes. La primera es cuando no te sigue y siente curiosidad sobre ti y puede que quiera seguirte. Esa es la más importante. La segunda es cuando visitan tu perfil para hacer clic en el link de tu bio, pero en esa ocasión ya te conocen y van a buscar algo específico. Pues venga, vamos a centrarnos en esa primera visita de alguien que no te conoce y que todavía no te sigue. Piensa qué impresión quieres que le cause tu perfil. Realmente cuando visitamos el perfil de una persona a la que no conocemos no dedicamos mucho tiempo ni a analizar ni a reflexionar. Echamos un vistazo rápido y en pocos segundos hemos decidido si esa persona nos interesa o no. Así que dime. En pocos segundos, ¿una persona que no te conoce va a salir con una idea clara de a qué te dedicas? ¿Vas a ver exactamente qué tipo de productos o de servicios son los que tú estás ofreciendo? ¿Detecta exactamente qué es aquello que te hace diferente de otros profesionales de tu sector? Si te aseguras de que estas cosas queden bien claras en tu perfil a primera vista, tienes muchísimo ganado para crecer como negocio en Instagram. Oh, yeah! Asegúrate también de que hay una coherencia muy clara entre lo que expresas en tu bio y el contenido que hay justo abajo en tu feed. Pues bien, una vez hemos clarificado un poco tu mensaje y tu manera de expresarlo, el siguiente paso sería elaborar un plan de contenido básico y adaptado a tus posibilidades y circunstancias. Y ojo que digo plan de contenido básico. ¿Eh? Porque normalmente, por las expectativas que tenemos, pensamos que lo ideal es publicar mucho. Y cuando nos planteamos hacer un plan de contenidos, tendemos a incluir muchas más publicaciones de las que realmente son necesarias. En Instagram es muy importante que interactúes con tu comunidad a diario a través de Stories y a través de interactuar en publicaciones tuyas y en publicaciones de tu comunidad. Pero no tienes por qué publicar a diario. Con publicar una o dos veces por semana es más que suficiente. En todo caso, sobre esto de la frecuencia de publicación, tengo un episodio del podcast que te dejo enlazado en la descripción de este episodio. Entonces, quedamos en que tienes que hacer un plan de contenidos básico, una o dos publicaciones semanales para no cargarte demasiado, para empezar a probar. Intenta comunicar tu mensaje con la mayor claridad posible y ve probando distintos tipos de posts, a ver con cuáles te sientes más cómoda, a ver cuáles les gustan más a las personas que te siguen actualmente. Y mientras vas ejecutando este plan de contenidos básico, puedes seguir profundizando en los siguientes pasos para mejorar tu estrategia. Por cierto, que no sé si sabrás que yo todas las semanas envío este podcast a mis suscriptoras de email junto con algún regalo o algún consejo extra. Y esta semana les envío un ejemplo de lo que podría ser un plan de contenidos básico para empezar a compartir en Instagram. Si aún no estás suscrita y te gustaría recibir estos regalos que hago cada semana, te dejo el link en la descripción de este episodio. Lo siguiente que te recomiendo que hagas es que empieces a observar qué tipo de contenido es el que te interesa más, qué formatos son los que te van mejor y qué temas vas a utilizar para empezar a atraer a audiencia que se parezca a tus clientes ideales y para proporcionarles mucho valor y que empiecen a considerarte una persona de interés. Es muy importante entonces que tu contenido realmente aporte valor y que además incorpore siempre tu punto de vista personal, porque eso va a hacer que te diferencien de otras personas que trabajan en tu mismo sector. El siguiente paso para hacer crecer tu negocio en Instagram sería empezar a formar una comunidad real en torno a tu cuenta de Instagram. Oh. ¿Y cómo se construye una comunidad real? Creando relaciones reales. Interactúa con las personas que te siguen, por pocas que sean, a través de tus stories, a través de mensajes privados, visitando sus perfiles y comentando también sus publicaciones y sus stories. Es así de sencillo. Crea lazos con las personas que te siguen. No hace falta que inviertas mil horas pero sí un pequeño rato cada día o casi todos los días que te va a ayudar a conectar muchísimo más con tu público. Fíjate, lo más importante a la hora de crear una comunidad no es tanto el tamaño del grupo como el nivel de conexión que haya con ese grupo, porque el número va a ir aumentando poco a poco. Pero si no conectas desde el principio, te va a ser muy complicado volver a dinamizar esa comunidad más adelante. Entonces, que no te importe que el número sea reducido. Dedica todos los días 15, 20 minutos simplemente a interactuar para conseguir que se generen lazos con tu comunidad. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues a continuación, tienes que integrar en tu estrategia de comunicación pequeñas acciones para generar ventas u otros resultados que son relevantes para tu negocio. Es decir, puedes hacer referencia en diferentes formatos a los productos y servicios que tú ofreces. Puedes llevar a tu público a una lista de espera de productos que ahora mismo no están disponibles. Puedes fomentar, gracias a Instagram, que se suscriban a tu lista de email. Puedes también diseñar determinadas acciones que puedan aumentar tu posicionamiento. Ten en cuenta que posicionamiento se traduce en facturación. Cuanto mejor posicionada estás, más altas pueden ser tus tarifas sin que se reduzca el número de clientes. Y quiero que te fijes en que he hablado de resultados y te he hablado de ventas, de listas de espera, de suscriptores, de posicionamiento, porque esos son los resultados si tú tienes un negocio. Que no te confunda eso de que intentas crecer en Instagram, porque Instagram es un medio es una red social, entonces tener más seguidores, tener más alcance, tener más público, son métricas de Instagram. Y tú lo que quieres son resultados para tu negocio. Y relacionado con esto, vamos a ver cuál es el último paso que yo te recomiendo para crecer como negocio en Instagram. Mide los resultados. ¿Eh? Mide los resultados para mejorar porque si no tienes datos, si no sabes lo que ha sucedido, no puedes mejorar, crecer y superarte. Así que tienes que aprender a interpretar las estadísticas. Instagram te da estadísticas sobre su red social, pero también necesitas saber leer entre líneas qué significan estas estadísticas de Instagram para tu negocio y también identificar otros datos relevantes de tu negocio que te van a dar pistas sobre cómo va su crecimiento. Yo espero, Patricia, que todo esto te dé una pista de más o menos cuál es el camino que debes seguir. Pero como te decía, esto habría que profundizarlo y habría que verlo de manera más personalizada. Pero básicamente este es el proceso que yo recomiendo a todo el mundo. Todo esto yo lo enseño de manera detallada en Impulsa tu Instagram, mi programa de mentoring grupal en el que te ayudo a dar un impulso a tu cuenta de Instagram creando una verdadera comunidad y consiguiendo mejores resultados para tu negocio y más clientes. Wow. Ahora mismo estoy a punto de abrir la tercera edición y la verdad lo hago muy contenta porque tengo excelentes resultados con las alumnas de ediciones anteriores. Puedes apuntarte a la lista de espera para recibir más información o apuntarte a mi masterclass gratuita Vender en Instagram de forma honesta y así seguir aprendiendo sobre cómo crecer en Instagram como negocio.